Estimados alumnos, soy Milagros Morgan, vicerrectora académica y de investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, su universidad. En este semestre, mediante el curso virtual Introducción a la vida UPC, conocieron cómo iniciar con éxito su nueva vida universitaria. Los felicito por haber culminado el curso y por haber dado un paso importante en el camino de su formación profesional. Ahora que cuentan con lo aprendido en el curso, los invito a seguir exigiéndose al máximo para alcanzar el mejor rendimiento y lograr con éxito sus objetivos académicos y personales. Confíen en sus capacidades y tengan la seguridad de que pueden hacer realidad todos sus sueños. Muchas gracias y bienvenidos a su universidad, su casa.